Qué tal amigos bienvenidos a la clase de español quiero antes de, de empezar la clase agradecer todos los correos que me han enviado especialmente las dos últimas clases con el ejercicio del condicional valoro mucho cada comentario cada mensaje y cada correo que me envían bueno hoy te traigo 12 videos en el tiempo condicional una vez más me, me gusta recordar que es bien importante tener esta práctica en cada uno de los tiempos si yo manejo bien la conjugación de los verbos en todos los tiempos verbales el español va a ser mucho más eh, fácil para hablarlo, para escucharlo, para entenderlo, para leerlo y para escribirlo bueno empezamos con estos 12 verbos y este es el video número 7 de los verbos terminados en ar. muy bien empezamos con FUMAR TO SMOKE yo fumaría, tú fumarías, él, ella, usted fumaría, nosotros, nosotras fumaríamos, vosotros, vosotras fumaríais, ellos, ellas, ustedes fumarían. Yo nunca fumaría aquí porque sé, está prohibido. Ese es el verbo fumar. Ahora, ganar, to win or to earn. Yo ganaría, tú ganarías. Él, ella, usted ganaría. Nosotros, nosotras ganaríamos. Vosotros, vosotras ganaríais. Ellos, ellas, ustedes ganarían. Ejemplo. Vosotras ganarías todos los torneos de la ciudad. Vosotras ganaríais todos los torneos de la ciudad. Seguimos con el verbo gastar. To spend or to waste. Yo gastaría. Tú gastarías. Él, ella, usted gastaría. Nosotros, nosotras gastaríamos. Vosotros, vosotras gastaríais. Ellos, ellas, ustedes gastarían. El ejemplo es. Ellos gastarían su dinero muy bien. Ellos gastarían su dinero muy bien. Una vez más, recordemos que el énfasis va en la letra I. I, I, I, I. Gritar, to shout. Yo gritaría. Tú gritarías, él, ella, usted gritaría, nosotros, nosotras gritaríamos, vosotros, vosotras gritaríais, ellos, ellas, ustedes gritarían. Muy bien. Ellas gritarían mucho para animar a su equipo. Ellas gritarían mucho para animar a su equipo. Invitar, to invite, yo invitaría a Tú invitarías él, ella, usted. Invitaría nosotros. Nosotras invitaríamos. Vosotros, vosotras invitaríais. Ellos, ellas, ustedes invitarían. Bien. Yo invitaría a todos mis amigos a comer. Yo invitaría a todos mis amigos a comer. Pero te va a salir bastante costosa la cuenta. Jalar to pull. Yo jalaría tú jalarías, él, ella, usted jalaría, nosotros, nosotras jalaríamos, vosotros, vosotras jalaríais, ellos, ellas, ustedes jalarían todos nosotros jalaríamos muy fuerte la soga todos nosotros jalaríamos muy fuerte la soga que es un juego bastante tradicional y divertido bien bien el verbo limpiar, to clean, tenemos el infinitivo como eh, raíz para la conjugación. Y luego vamos a agregar las terminaciones del condicional. Yo limpiaría, tú limpiarías, él, ella, usted limpiaría, nosotros, nosotras limpiaríamos, vosotros, vosotras limpiaríais, ellos, ellas, ustedes limpiarían. Diego limpiaría mi carro este fin de semana. Diego limpiaría mi carro este fin de semana. Llamar, to call, llamaría. Recordemos el IA. Tú llamarías, él, ella, usted llamaría. Nosotros, nosotras llamaríamos, vosotros, vosotras llamaríais, ellos, ellas, ustedes llamarían. Usted llamaría por teléfono a todos sus amigos usted llamaría por teléfono a todos sus amigos seguimos con llegar to arrive yo llegaría tú llegarías él, ella, usted llegaría nosotros, nosotras llegaríamos vosotros, vosotras llegaríais ellos, ellas, ustedes llegarían nosotros llegaríamos en primer lugar nosotros llegaríamos en primer lugar Llenar, to fill, yo llenaría, tú llenarías, él, ella, usted llenaría. Nosotros, nosotras llenaríamos, vosotros, vosotras llenaríais, ellos, ellas, ustedes llenarían. Nosotras llenaríamos el carro con la mejor gasolina. Nosotras llenaríamos el carro con la mejor gasolina. Llevar puede ser to wear or to carry yo llevaría tú llevarías él ella usted llevaría nosotros nosotras llevaríamos vosotros vosotras llevaríais ellos ellas ustedes llevarían ellos llevarían los uniformes a la escuela de béisbol ellos llevarían los uniformes a la escuela de béisbol llorar to cry yo lloraría, tú llorarías, él, ella, usted lloraría, nosotros, nosotras lloraríamos, vosotros, vosotras lloraríais, ellos, ellas, ustedes llorarían. El ejemplo, Leonardo lloraría mucho en el cine. Leonardo lloraría mucho en el cine. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Tenemos los 12 verbos. Les recuerdo una vez más por favor suscríbanse al canal. Si necesitas copia de este material, mándame un, un correo diciendo necesito la clase de los verbos número 7 en el tiempo condicional. Envíame todos sus comentarios. Por favor, si tienes alguna inquietud o si quieres que tratemos un tema en especial. Regálame un like si esta clase te gustó y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que yo subo un video. Comparte con tus amigos la información de mi canal o de este video para que de esa forma nos ayudes a crecer en audiencia. Bueno, yo espero verte en la próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León y espero todos sus comentarios. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.